Mi nombre es Laura Vergara Román, presidenta de Convici, coordinadora en defensa de la bicicleta. En primer lugar, queremos agradecer a los equipos profesionales del sistema sanitario y a las autoridades competentes la lucha contra el virus a la que nos sumamos. Desde el principio la comunidad ciclista se ha volcado en el apoyo a quedarte en casa. Eh, hemos recabado alguna información sobre la gestión de la bicicleta. Se ha hecho en otros territorios como Wuhan y queremos transmitir a medios de comunicación y autoridades nuestras propuestas para ser una aliada más en estos tiempos de crisis por COVID-19. En primer lugar, no nos criminalices. Realizamos los trayectos imprescindibles en bicicleta, como lo hemos hecho siempre. Invitamos a más personas a, a que la utilice, especialmente al personal sanitario como forma de autocuidado físico y mental que al mismo tiempo evitar los problemas que puedan tener de aparcamiento de los centros hospitalarios. En segundo lugar, la puesta en marcha y desinfección de las estaciones de bicicleta pública para que puedan ser utilizadas en los desplazamientos imprescindibles dados los servicios mínimos de transporte público. En tercer lugar, la autorización de servicios de reparación y mantenimiento de bicicletas para los profesionales que están repartiendo en bicicleta y a los que también mandamos todo nuestro apoyo. En cuarto lugar, la reducción de los límites de velocidad, especialmente en entornos urbanos, estableciendo zonas 30 para reducir riesgos y conductas temerarias. En quinto lugar, respecto a los espacios peatonales y ciclistas, evitar su cierre y la ocupación de los mismos por razones de seguridad. En sexto lugar, habilitar corredores ciclistas en grandes ciudades para garantizar la seguridad de los ciclistas. Esta lucha no acaba con la cuarentena y la bicicleta está y espera ser en el futuro una aliada en tiempos de crisis. Un abrazo y mucha fuerza.